El último efecto que voy a explicar es el efecto slow motion o cámara lenta. Voy a crear un proyecto nuevo. El bueno, anterior no lo he guardado. Bueno, son, son para mostrar cómo funciona. De nuevo voy a cerrar la vista de propiedades para tener un poco más de espacio. Voy a abrir un vídeo que ya tengo preparado para el slow motion. Se ya cualquiera o cámara lenta. Lo voy a añadir a voy a crear una pista de vídeo y lo que voy a hacer es eh, cortar una sección de este vídeo que es la que quiero que eh, se reproduzca a cámara lenta, por ejemplo desde aquí, pues estos 10 eh, segundos más o menos, pues voy a querer que se reproduzcan a cámara lenta, bueno pues voy a recortar esa sección y la voy a pasar a la pista de abajo que también es de vídeo. Bien, pues sobre esta voy a aplicar un efecto, está aquí es el efecto motion y se llama velocidad, speed en inglés y al aplicarlo, si abro la vista de propiedades, pues voy a tener aquí la velocidad a la que se reproduce Bien, esta barra creo que no funciona muy bien, las veces que he probado me ha he hecho cosas raras eh, podríamos hacer que el vídeo se reproduzca a esta zona más rápido o más lenta. Si por ejemplo quiero que se reproduzca de una forma más lenta pues voy a poner aquí 50% y pulso la tecla Enter y una vez hecho esto lo que ocurre es que la duración del vídeo se va a prolongar hasta donde necesite. Ponerlo en dos pistas diferentes lo que me permite pues es eh, luego poder jugar mejor con cómo va a funcionar el vídeo. Vale, calcular mejor eh, dónde están las zonas, que no se me superponga un vídeo sobre otro y poder trabajar con los clips que he creado de una forma más sencilla. Y con eso pues ya estaría. Eh, como estoy grabando y reproduciendo a la vez, pues no reproduce muy bien. Bueno, ahí tenemos más o menos. Y al entrar en la zona en la que he puesto efecto cámara lenta, slow pues, motion, le he modificado la velocidad, pues aquí el vídeo transcurre más despacio. Cuando vuelva a esta sección, volverá a la velocidad normal y con eso pues hemos hecho un efecto pues, interesante. Ahí tenemos.